Hola, buen día, mi nombre es Ángeles Valencia, soy estudiante de psicología acá en la ciudad de Bogotá, vengo de Cali, mi mamá es de Guapi, gracias a Dios tengo una, una madre emprendedora, entonces trabajo con ella en su emprendimiento en Bebidas ancestrales Don B, y pues también apoyo a mi hermana en todo sobre los productos de su cabello.